F.J. García. Y yo la mi día. Y esto es Estrenos Críticos, el programa donde criticamos las películas sin haberlas visto. Edición 2019. Surfing, surfing on the concrete. En febrero de 2019 se van a estrenar 10 películas. La LEGO Película 2, The Second Part. Alita Ángel de Combate. Cómo entrenar a tu dragón 3. Feliz Día de Tu Muerte 2. Isn't It Romantic? Miss Bala. What Men Want? Call Pursuit, Venganza Bajo Cero. Dragon Ball Super Broly y Bask Selfie. Oye, ¿tú qué vas a estar haciendo en febrero? Pues... aún no lo sé. Yo voy a estar en Cuba. Voy a estar de viaje en Cuba? Todo el mes, así que no voy a subir vídeos en febrero, probablemente. Bueno, yo no sé qué estaré haciendo en febrero, pero tengo un cumpleaños y el resto de cosas os haré. Haré. Haré cositas. Pasados por el canal de Canción film Movie que tenemos un montón de cositas ahí para ver si Si tenéis alguna recomendación que ver en Cuba, alguno de mis eh, comentaristas vive en Cuba haciéndolo saber, recomendadme cosas. La Lego Película 2, de Lego Movie 2, de Second Movie. What do you think about The, the Second The Second Time? The Second Part? Pues a ver, yo cuando vi el tráiler Que lo he visto también, que lo han quemado por Instagram No es un tráiler Que me llame excesivamente la atención Porque es que la primera película Ya de por sí era tan original Tan bien llevada Que la, segunda, cerrada. De la segunda parte era como ¡Exacto! ¡Ya estaba cerrada! ¿Ahora qué? No tengo expectativas Es como una especie de Ralph 2 Que, que Ralph la primera También estaba cerrada la LEGO película original me gustó mogollón, tenía allí un giro al final muy interesante, donde realmente te das cuenta eh, que todo este universo en el que están los protagonistas es, es muy como sin mucho sentido y creado como por un niño pequeño, porque realmente es un niño pequeño el que lo ha estado creando. Y bueno, sí que es sentido que haya segunda parte, porque la primera peli termina con que le deja los juguetes, el padre deja entrar a la niña pequeña al sótano. para jugar con los Lego, y entonces empieza a meter eh, los caballitos rosas y no sé qué, y se cargan un poco el mundo. Entonces, eh, la segunda parte de esta va sobre la resistencia de los Lego contra la niña pequeña. Sospecho que lo que viene siendo la moraleja de la peli será, pues, que hay que dejar jugar a todo el mundo y todos pueden aportar, ¿no? Esperemos que no sea una, un una franquicia repetida que ya no haya originalidad. En realidad es la cuarta película de la franquicia de las Lego películas, porque la segunda técnicamente fue la Lego Batman Movie, fenomenal, una de las mejores pelis de Batman ever, y la tercera era Ninja Go, Lego Ninja Go película, que esa no la he visto. Ya, yeah, pero eso es más universo, eh, el universo... El universo compartido, el Lego universo... Sí. Es la... Lego, Lego EU, ¿no? Exacto, sí, es, es, es la cuarta película del universo Lego, pero es la segunda película... De la serie principal, ¿no? Exacto, sí. Alita Ángel de combate, dirigida por Robert Rodríguez, Marita. pero producida por James Cameron. Este proyecto lleva en eh, Development Hell, ¿vale? O sea, en, en proyecto, en desarrollo desde 2003. De hecho, la iba a dirigir James Cameron desde hace muchísimo tiempo y eh, al final decidió dirigir Avatar en lugar de eso. Y como hace este gilipollas de aquí, está, está poniendo unos ojos a lo, a lo manga, porque está basado en un manga, en ningún que es eh, Battle Angel Alita, en lugar de Alita Battle Angel. Claro, como todos los mangas y todos los animes eh, tienen los ojos y todo desproporcionado, pues para que los americanos eh, sepan por dónde va la cosa, vamos a darle todo, solo los ojos grandes ahí y al resto Pero con la excusa de que la protagonista es un robot, entonces la pueden haber diseñado así, punto pelota. Sí, mira el manga. Mm. O es que sí, los bueno, americanos sí. se creen tan listos como los que dijeron vamos a hacer Dragon Ball que seguro que será un éxito No, a ver, a mí esto de que la protagonista salga con los ojos muy grandes me parece francamente bien, me parece algo original, no tienes por qué hacer todas las películas iguales, me parece bien, a lo que le tengo miedo de la peli es por otra cosa, es porque Robert Rodríguez eh, me encanta cuando hace bien las cosas. Una de mis pelis favoritas de todos los tiempos es una suya, que es eh, abierto hasta el amanecer. Eh, mola mucho Desperado, Van en México, Sin City, mola un montón... Pero luego tiene ese cine que hace como con desgana, como para su familia, como eh, las pelis de Spy Kids. La primera estaba bien, pero va haciendo... Eh, tiene las de eh, Lava Girl y Shark Boy, o algo así se llama, ¿no? La segunda de Sin City es un poco extraña, eh, eh, como que baja un poco el nivel y la hace un poco como para tele, entre comillas. <risa> Machete, bueno, Machete me gustó la segunda porque ya es una absurdez total y ya ahí y tiene, tiene gracia. La primera, la primera no era tan exagerada y no molaba tanto. Así que, no sé, depende de si le han hecho un buen guión, podría estar bien Battle Yo creo que la voy a ver en cine, simplemente para, para comprobar. Yo, yo esperaré. A, eh, a que empiecen a, sacar, a salir las primeras críticas y demás, porque es que hay tanto revuelo de ¡Me gusta! La voy a odiar. ¡Me gusta! La voy a odiar. Que no confío. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? El mundo oculto, ¿no? How to Train Your Dragon The Hidden World, dirigida por den The Voice, tal y como estaban dirigidas las dos anteriores. De hecho... Eh, a este director le propusieron dirigir la segunda y él dijo que solamente con una condición, se dejaban hacer también la tercera, se dejaban hacer una trilogía y por lo tanto dejar en la segunda cosas abiertas, cosas interesantes para, para concluir la trilogía. Está basado en una serie de 13 libros, ni, ni más ni menos, bueno, 12 libros principales y luego un libro... Eh, en plan spin-off, que se llama Cómo entrenar a tu vikingo, desde el punto de vista del dragón. Hostia. De hecho, los títulos son muy originales, porque es en plan cómo ser un pirata, cómo no sé qué, todos son como manuales, y las películas, por algún motivo, se titulan todas como el primer libro, Cómo entrenar a tu dragón, parte 1, parte 2 y parte 3, me parece que hubiera sido más interesante, pero efectivamente, menos eh, marca, ¿no? Menos vendible que cada película se hubiera titulado de una manera. de un how-to distinto, de un cómo hacer las cosas distinto. A mí lo que me parece es que tú, sin no haber sabido nada de las películas, tú dices cómo entrenar a tu Dragón. Vale, cómo entrenar a tu Dragón 2. No, pero no lo han explicado en la primera. ¿no? O sea, <risa> es, Y ahora, ¿cómo entrenar a tu dragón 3? Curso, o sea, curso, curso más, avanzado, qué... curso avanzado, David. Sabéis... Y cómo entrenar a tu Dragón 3, el máster. El profesional. <risa> a mí la primera me gustó bastante, la segunda me pareció un poquito más floja. Y espero que con esta tercera, pues, no se repitan. Hay gente a la que le gusta mucho más la segunda que la primera, porque se abre más el, el universo, conocemos otras tribus de vikingos, los protas ya, está, ya son adultos, están casados, no sé qué... Pero a mí me gustó más la primera. Precisamente, la, la parte que más me gusta de cómo entra a tu dragón es precisamente la parte de cómo entrena al dragón, cuando el dragón es chiquitín ahí con los ojos grandes, ¿sabes?, y que de repente pone en plan la cara, se le cambia, no sé qué, me parece, eh, la parte en la que están ahí, eh, escondido en el bosque para que no le vean el resto de vikingos y tal, me parece que está muy muy muy bonita, muy bien animada, me, me, me mola mucho la animación en estas pelis, sobre todo. Luego ya luego ya el guión de la segunda, eh, joder, mira, super spoiler, eh, la madre estaba muerta en la primera, aquí, en la segunda, encuentran a la madre, y se muere el padre. Es como, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cambiar un personaje por el otro? Me parece un poco aleatorio y absurdo. No, no me gustó eso, por ejemplo. Yo lo que creo por lo que dices es que la película tendría que llamarse ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo seguir entrenando a tu dragón? ¿Y cómo terminar de entrenar a tu dragón? Ya, Es que el, el, el título es simplemente el título, es la marca. El, el dragón ya estaba entrenado para cuando se acabó la primera peli, realmente. ¿Cómo seguir ¿Cómo con tu a, a tu vikingo? Estaría bien. Sí, ¿cómo, ¿cómo seguir con tu vida después de haber entrenado a tu dragón? ¿Y cómo volver a casa y tomarte un café después de entrenar a tu dragón ya por tercera vez? Ese título es... Es muy muy comercializable, claramente. Claro que sí. Y, y sirve para luego hacer ¿Ves lo que pone ahí y te ahorras ir al oculista. Pues el, el, mundo, el mundo oculto, joder, la, la voy a ver sí o sí, en el cine, porque mola mucho como, como hacen siempre los los grandes escenarios tal. Hay que, hay que ver el final de, de la saga. O sea, está claro que es el final, además, porque si el tío había dicho voy a hacer una trilogía y punto. No va a ser como Kung Fu Panda, que Kung Fu Panda dijeron que iban a ser seis. Oh, ya, Dios. antes de estrenar la segunda dijeron, a ver, tenemos películas para seis. Joder, menos mal que hicieron serie. David... ¿Qué? Feliz Día de tu Muerte. Happy Death Day to you. ¿Has visto la primera? La primera de Feliz Día de tu Muerte. Esta, como es febrero, la van a estrenar en... Eh, probablemente en, Bueno, no es una romántica, así que no sé por qué la estrenan en febrero, la verdad. Iba a decir que la estrenan alrededor de, de San Valentín o algo. Porque pero... la gracia está en que... En, en inglés creo que se llamaba Happy, Happy Death Day. Happy Death Day, así en que la me... segunda es Happy Death Day to You. La gracia está que a lo mejor saben se desarrollaba un poquito en San Valentín, ¿no? Y ahí está la gracia, pero... Uh -huh. o, o me equivoco, no sé. Sí. La, la cosa es que yo me vi la primera, la vi en el cine. ¿Y qué te pareció? Pues es como... un cierre de la trilogía de versiones de... Eh, Grand Hawk Day de Atrapado en el Tiempo, porque... ¿Del día de la marmota? Sí, sí, sí, ¿El es un... cierre de... de la trilogía, ¿cuál sería la segunda parte Pues... Si, el... si la primera mañana, es... Al final del mañana... Es... ¡Oh, al Ruiz? final del mañana! ¡Qué buenas! El día de la marmota es como la versión comedia. Sí. La segunda, al final del mañana, es la versión de acción, de ¿Sí? ciencia ficción de extraterrestres, y esta tercera es la versión de terror. Y esta secuela sería como la 3.5. Sí, sí. La, la secuela de la secuela. Que yo he visto el tráiler y me quedé como... ¿Qué os habéis metido? Reculando, Feliz de tu Muerte trata de una chica que se queda atrapada en el mismo día constantemente donde hay un, un villano, un slasher, que va a, con el serie? cuchillo, una sesión en serie, que va a matarla en concreto a ella y a sus amigos. La diferencia con las otras pelis de, de terror es que tiene un poquito de comedia, precisamente porque el día se está eh, recuperando y también porque cuando se muere un personaje en esta peli no lo dejas de ver, porque claro, se puede resetear el día en cualquier momento. En cuanto a la matan a ella. <ríe> sí, es una especie de plagio de atrapado en el tiempo. Tiempo, pero un giro argumental bastante interesante. El director de Happy Death Day to You, la segunda, decía que la segunda va a ser más como... Eh, eh, Regresar al futuro, ¿sabes? En plan que vuelven al día original, que que se explica por qué... Que supuestamente se explica por qué estaba en este bucle temporal, porque en la primera no se explica en absoluto, está en el bucle temporal y punto pelota, pero... Pero es que por ahí estaba la gracia y eso molaba Pero es que esta segunda es que ves el tráiler y dices Pero es que, es que, es que ¡Pinzas! Sale que mmm, Ella ya ha hecho su vida, está todo muy bien Pero le sigue persiguiendo El asesino que supuestamente todo eso Lo cerraron en la primera película No quiero contar nada, pero de repente eh, Vuelve a aparecer el asesino La mata y vuelve a la primera Película y se cago: ¡No! ¡No te quieres! Ya ahí encima no solo está metida ahí en el ajo, sino todos sus amigos también están metidos en ese bucle temporal y es en plan ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por Va, qué? ¿Por qué? Hablando de bucles temporales, vamos a la siguiente. Isn't it romantic? ¿Acaso no es romántico? No sé si tiene título en español, la verdad, luego lo veremos. Los actores son Rebel Wilson, es una chica así rellenita, y oh, sí, Liam... Um... que es la John Candy Rubia. Liam, eh, Liam Hemsworth, que es el hermano menos conocido de, de Chris Hemsworth, y esta, es una, esta sí que es una película para el 14 de febrero, es eh, romántica total. Literalmente, la protagonista se da un golpe en la cabeza, y a partir de ahí, mmm, eh, se queda como viviendo en una comedia romántica con todos sus clichés. Y es, y es solo eso, es una peli sobre una chica que está atrapada en comedias románticas Cómo mola. O sea, me quiero ver el trailer ya. <ríe> Lo que espero es que, bueno, yo, yo voy a lanzar, voy a lanzar una bomba. Es que estoy seguro que nosotros, que somos unos cracks, vamos a ponerle un título en español que no tenga nada que ver. Seguro que ya Es vamos, que seguro. Voy a poner el título aquí. <ríe> seguro, o sea, sí, hostias, hostias. Joder. Otra peli que es complicada que le pongan un título en español distinto, Mis bala mis bala. Sí, Miss bala. La, mis bala. Como no la titulemos la señorita bala. ¿Cómo se llama en inglés? Mis bala. Mis bala. Es Miss Bullet, es Miss Bala. Mi, mi, mis bala. No un... bala. bala, mis bala. ¿Por qué? Porque sucede en México. La protagonista tiene le, le dan a lo largo de la peli el nickname, el, el apodo de Miss Bala. Eh, tiene lugar en México. De hecho es un remake de una película sí. en español, una película mexicana de 2011 y eh, la directora es una mujer por favor, reivindiquemos un poquito las directoras, porque en eh, todo el siglo XX en toda la historia del cine, el 99,9% han sido directores no, yo, vez... ha, ha habido más directoras, eh, eh más directores que directoras Ya, pero 99% no hay, no hay un 1% de directoras, hay unas cuantas hay... pero conocidas, si tú vas a Google y pones directora, Sofía Coppola te aparece la 20 o la 25 ¿sabes? detrás de todo directores ya, Esto pero, es y es <coughs> No están al nivel de Spielberg, ninguna. Entonces, necesitamos apoyar un poco al mundo de la dirección femenina. Como Underwoman, la cosa está Patián, eh, yendo para adelante. Luego, la, la mujer está de, de James Cameron. Yo quiero ver más directoras. Quiero ver más directoras en el cine. Porque eh, me, me vi un vídeo que decía: Joder, si a partir de ahora, eh, durante los próximos 100 años, no hubiera directores y si todos fueran directoras. Estaría equilibrado, en plan, 100 años aproximados solo de tíos, 100 años aproximados solo de tías. En fin, bien, Misbala, ¿de qué trata? Una película de acción de carteles mexicanos, te va a ser ¿Carteles de... o carteles? Carteles, carteles no lo pues no sé. carteles de películas mexicanas hay vamos a ver! No sé qué... No sé, <risa> ¿Cómo o sea, se le dice? ¡De cárteles! ¡Cárteles! cárteles. ¿Ves lo que...? Las guerras empiezan cuando no pones bien el acento en los sitios. La actriz protagonista es Gina Rodríguez, que me moló un montón en una serie que se llama Jane the Virgin, Juana la Virgen. Eh, es una actriz de comedia fantástica. Aquí la han metido en una, en una peli de drama, eh, acción y tal. Es una maquilladora que va a visitar México con una amiga suya. Unos criminales la raptan y obligan a Gina Rodríguez que luego consigue el pseudónimo de Miss Mala, a hacer varios encargos para ellos, en plan conducir un coche hasta una escena de crimen, robar un banco, no sé qué, no sé cuántos, entonces luego se pone a, a, a hablar con el FBI, y está ahí como a dos bandas y tiene, por el trailer, tiene muy muy buena pinta, tengo ganas de ver esta. What Men Want, que en España se va a traducir, seguro, lo que piensan los hombres, porque es un remake de la peli del 2000 de Mel Gibson, What women ¿Eh? Want, lo que piensan las mujeres, excepto que desde el punto de vista de, de los hombres. Que, o sea, que, es, que es una mujer que consigue el poder de escuchar los pensamientos de los hombres. ¡Oh, qué miedo me da esa película! <risa> puede ser muy divertida o puede ser muy rara. O puede ser muy corta, porque tampoco pensamos mucho. La actriz protagonista es una tal Taraji P. Henson. ¡Ah, oh, sí! Sí, sí, sí, sé quién es. La de lo que piensan las mujeres, la dirigió una mujer, aunque la protagonista es un hombre, y aquí lo que piensan los hombres lo ha dirigido un hombre, aunque la protagonista es una mujer. Es curioso, ¿no? Cold Perseed. Eh, en esta peli, Liam Neeson es un quitanieves. ¿Están diciendo que se parece mucho al capítulo este del señor quitanieves, de los Simpson Hostia puta. O sea, va a ser en plan, eh, tú no me conoces, pero te voy a quitar la nieve, y si no me pagas, iré a tu casa, la limpiaré, y te obligaré a pagarme. O Eso sea... es de Taken. ¿Cómo se tituló Taken en venganza. España? ¡Venganza! ¿Cómo crees que se titula Cold Pursuit en España? Se titula Venganza Bajo Cero. No tiene nada que ver con Venganza, pero eh, la han espera, titulado espera, Venganza espera, espera. Bajo Cero. No tiene nada que ver con venganza. No, nada. Y Ese se llama sale, Venganza. Pero sale Liam Neeson vengándose de alguien. ¡Bravo! Venga, abajo. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Es como cuando de repente triunfaba una película que empezaba como Reanimator y de repente como sale el mismo actor la llamaron pues como... no es una secuela ¡Resonator! <risa> <risa> o sea, o sea... y, y como, como por ejemplo es en la... dos caladuras! O oh, oh, joder, como. Ah, y esto y, y las que... de como puedas, ¿no? Es o sea, las de pueda... como puedas. Si pueda... salen en el este... y se tiene que cagar como puedas. O como, por ejemplo, si salía en Alemania y si salía a Spencer, la película se llamaba Bud va a este sitio, Bud va a este otro. Y el personaje no se llamaba Bud, pero es Bud en tal sitio. Ni siquiera es una película original, es un remake de otra peli noruega. <risa> no, no. Joder, <risa> venganza 4 no oficial. Vamos a hablar de un anime japonés: eh, Dragon Ball Super, Broly. Es la tercera película de animación sobre Dragon Ball Sapper. Eh, las dos primeras eran la de la batalla de los dioses y la resurrección de Efe, que no está nada mal. Hombre, la resurrección de F yo soy F no ¿no? Por eso estamos haciendo estrenos críticos, porque he resucitado después de que Dragon Ball ha reunido las siete bolas de dragón y me han resucitado. Es una especie de continuación de esa segunda, de la resurrección de Efe, pero a la vez... No sé si una continuación de la serie de Dragon Ball Super que salió en los últimos años, que ya se ha terminado, ahora mismo no sé si van a continuar con la serie, o, o si ya han cerrado otra vez Dragon Ball hasta que lo vuelvan a reabrir. Habrá que verla por... por... por... por... Eh, streaming, screener, por streaming, no, por... Es, por screener o algo. Oh, <risa> ¡Ah! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Ha... ¡Pirate! ¡Pirate! Vale, vamos a hablar de una española, eh, de una española, de una vasca. Basque Selfie. ¿Cómo? ¿En serio? Selfie Vasco. Selfie es una, Vasco. Es una, es una española que, que está en español y en vasco, ¿vale? O sea, hay personajes que hablan en vasco, personajes que hablan en español, y trata sobre un músico al que van a demoler su, su baserri, que es como un caserón familiar, que llevaba construido desde, el, desde 1540, pero han decidido que van a hacer una carretera, y, y que pasa a través del baserri este, y la van a demoler. Entonces trata sobre la eh, pelea dramática de, del músico este, que va ahí con un acordeón, para recuperar su caserón y el orgullo vasco y esas cosas. ¿De qué me suena esta película? O sea, a lo mejor ha visto el tráiler por no, ahí No, no, no, ¿de qué me suena lo de luchar para que no le destruyan la casa a la abuela, al tío, al suegro, al hijo, al espíritu santo? Al, <risa> a, a, en cualquier país, ¿dónde he visto yo esta película? Me suena, ¿no? Oye, es una película vasca ya, por defecto, es... Ya, eso es, debe es ser es lo único original, original, original serie, que ¿no? ahora que es en, en el país vasco y en el resto de países no... Eh... Repetitivo. Pues si solamente vieras una película en febrero, ¿cuál sería? Pues... Eh, vale, pues yo le daría una especie de voto de confianza a Isn't It Romantic? A, a, y la de a What Men Want Y quizás también la de Cómo entrenar a tu dragón* 3 Pero las demás... Bueno, o quizás también la Lego película, pero es que Joder, demás... elige una, ¿no? Pues, bueno, está bien, vale pues, La de Isn't es... It Romantic Mojate Vale, sí, la de Isn't It Romantic Vale, yo... lo hayamos llamado yo quiero ir a ver a Alita Ángel de Combate. Robert Rodríguez, normalmente ya, últimamente no se le estrenan sus películas en España en cine porque suelen ser una mierda, así que le quiero dar un voto de confianza y ver esos ojazos que tiene la tipa esta. ¡Ah! Nos vemos en el siguiente vídeo y seguid viendo cine. ¡Oh, ya sé cómo apagar el vídeo! Se nos la luz. No, no hay luz. ¡Muy listo! <risa> hay, hay, hay ¡Seguid cuál? viendo cine! Bienvenidos a esta sección que he decidido llamar los Recomentarios donde reviso y respondo los comentarios del vídeo anterior todavía me resulta fascinante que me vean desde Colombia desde Perú y desde Chile yo pensaba que durante el streaming me iba a quedar yo solo, pero no, un par de personas se acercó Fabiana Costa, Ernesto Aparicio y minos 123 Jordi, por supuesto Sandra y también Rabbit Px que me preguntaba si cuando hacíamos estrenos críticos antiguamente improvisábamos? Pues estrenos críticos en 2011 lo hacíamos de la siguiente manera. Primero veíamos David y yo las eh, películas que se iban a estrenar a través de film. principalmente lo que hacíamos era eh, grabar primero siempre todos los primeros planos míos. Era lo menos improvisado de todo porque además llevaba una escaleta, en un papelito y tal... Pero luego en el plano este general, donde por cierto nunca cortábamos, siempre era un plano de seguido hablando de la misma película, aquí sí improvisábamos un poquito, entre comillas. Realmente es hablar de pelis, ¿qué, qué guión necesitamos? Sí que es verdad que en algunos capítulos hacíamos algún que otro sketch, como por ejemplo aquí, que estábamos paradeando a Paul Gringras, yo qué sé. Y aquí lo preparábamos un poquito más. Por aquel entonces no sabíamos improvisar en teatro, en absoluto. Yo empecé a dar clases al año siguiente, en 2012, y David un poquito más tarde. Y en el show de ahora, improvisado totalmente. Miré la información por internet y tal, y David no sabía de qué películas íbamos a hablar. Y así está siendo la cosa. Hemos grabado de golpe, el otro día 7 de enero, material para seis vídeos. El de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Muchísimas gracias por la acogida tan buena del vídeo a Daniel Querol, Miguel Díaz, Jackson, que por supuesto que eres un habitual. Maki no creo que pueda hacer dos episodios al mes. Este episodio de febrero me ha llevado mucho más tiempo en editarlo del que pensaba, también porque el sonido se ha desincronizado, en fin, un lío. White Wizard Reviews, he de echar un vistazo a su canal que tiene un montón de cositas ahí. ¿Me detengo de ver tu top 20 de tus películas de terror favoritas? Hawk, Matías Sandoval, Robert Zamora, Pablo Córdoba, El Terrosaurio de Pinto... No, no me he teñido las canas son naturales. Y cada vez vienen más a cuento, porque este domingo cumplo 30 años. Mi amigo Dani Lack, compañero de Impro, como ya hemos grabado los episodios hasta junio, no va a cambiar mucho esto hasta que volvamos a grabar ya para los vídeos de julio en adelante. Venid este viernes a la sala WIT, eh, a, a ver a Carrassel y a votarnos solo a nosotros luego también podéis votar al resto el resto de viernes, que no actuamos nosotros en serio, Isa esa vez el show es todos los viernes a las 9 y media y muchas gracias a World's Canal también, que está aquí de toda la vida como he comentado, me marcho a Cuba en febrero así que este va a ser el primer hiatus, qué aviso de mi canal eh, en mi canal estoy con constantemente de hiatus, pero nunca aviso, esta vez sí esta vez sabemos que en febrero no va a haber nada y el resto de enero probablemente tampoco porque me voy a dedicar a editar el vídeo de marzo eh, por cierto, si lo, si lo consigo editar antes de irme de viaje, eh, ¿queréis que lo suba antes de que se acabe enero? ¿O, o sería un poco raro? No sé, también tenéis en cuenta que los hemos hecho con tanta antelación que en el vídeo de junio hablamos incluso... De una película que todavía no tiene título. Si no me puedo poner a currar en alguno de los vídeos que todavía tengo pendientes de, de editar. En alguno de estos que comento en el vídeo de próximamente en sus pantallas. Que subí hace cuatro meses, pero todavía no he hecho casi ninguno de los que ya tengo grabado que comento aquí. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo y seguid viendo cine.